hacer una ruta de la precariedad donde se demuestre eh, pues los, un, en un recorrido por la ciudad los diversos puntos donde organi organismos ¿no? e y empresas generan precariedad en la juventud. ¿no? La, los datos de paro son muy exacerbados en la ciudad, eh, está eh, ayudando a la migración juvenil Luego eh, los recortes en educación, la subida de tasas, la desaparición de becas está haciendo que muchos jóvenes se vean obligados a abandonar las aulas y en definitiva pues los jóvenes nos vemos condenados a un estado constante de precariedad ¿no? con contratos mmm, temporales, paro, mmm sin recursos en los estudios, sin poder estudiar y al final pues lo que queremos es organizarnos y defender pues con dignidad un presente y un futuro que merezca la pena saludar. Pues mira, yo tengo 19 años, estoy estudiando Ingeniería Eléctrica y los jóvenes tenemos que movilizarnos porque no nos dejan futuro ninguno aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Nosotros no, ahora mismo no tenemos futuro ninguno, no dan cabida a nosotros y nos están diciendo que tenemos que salir de, de nuestra ciudad, de nuestro país, hacia, hacia el extranjero. Los jóvenes debemos de ir el a la manifestación. Hoy vamos a pasar por diferentes instituciones y empresas, van a denunciar diferentes ...diferentes tipos de explotación y de discriminación hacia los jóvenes. Esto es un claro reflejo de lo que aún persiste en la sociedad. No solamente tenemos que quedarnos satisfechas en que no hemos incorporado al trabajo... ...sino que este trabajo sea digno y que tenga los mismos derechos... ...que el trabajo de cualquier hombre, sea cual sea. Es una dictadura y no se ve, ¡sí se ve! Es una dictadura y no se ve, ¡sí se ve! Exigimos que la universidad vuelva a ser un sitio para aprender, crecer y mejorar en vez de un sitio para convertirnos en profesionales. Exigimos que la democracia universitaria sea el órgano, el fin que rija los destinos de nuestra universidad y que se acabe con los ocultismos y las empresas afines que colaboran y a la vez exigen a una institución pública y de todos. Exigimos dignidad y como jóvenes combativos no nos van a parar ni a callar.